Por tus cholas buenas mozas, por tus longos bien plantados, por tus mañanas preciosas y tus cielos estrellados, por tus ríos cantadores, por tus chapas pitadores, por tus cuyes bien asados y por tu mote pelado. Por eso, por eso, por eso te quiero cuenta. por eso, por eso, por eso te quiero cuenta. En la fiesta del vado y en la del septenario, en la fiesta del vado y en la del septenario, todos hemos bailado y en nuestro suelto de arroz quebrado, como buenos cuencanos por siempre amamos las tradiciones, como buenos cuencanos por siempre amamos las tradiciones, por eso, por eso, por eso te quiero cuenta. Por eso, por eso, por eso te quiero jugar.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 En esta tierra linda con miles de doctores, en esta tierra linda con miles de doctores Todos han admirado a los poetas que hay por docenas que es la tierra linda del buen sumir y el agua caliente que es la tierra linda del buen Shumir y el agua caliente Por eso, por eso, por eso te quiero cuenta, por eso, por eso por eso te quiero jugar. Bueno, bueno.